Samuel. Gracias, amado. Gracias, Francis, Carolina, todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Hoy es lunes. Un lunes pesadito, ¿verdad? El dominicano, a, la, a ese amigo televidente que escribió, el dominicano normalmente, por cultura general, no lee más de dos párrafos. ¿Oyeron estos muchachos? No leen más de dos párrafos o no leemos, no nos gusta leer nosotros leemos titulares y un chin del primer párrafo, ya de ahí para allá nos vamos cansando ¿qué pasa? en la vida hay que hacer un esfuerzo siempre se lo digo a la gente, haga un esfuerzo y lea un poquitico más de la primera línea léase el artículo completo, léase el libro completo para que tenga conocimiento de causa y pueda entrar en el debate cuando el invitado de hoy estaba sentado aquí, le pregunté si era posible que una economía creciera endeudándose, cogiendo prestado. Dijo que no, lo dijo un economista. ¿eh? ¿Se acuerdan cuando, cuando vinimos aquí con el estudio que hizo la Cepal? Que decía que la República Dominicana había sido la economía más fuerte de América Latina. La que más había crecido y que por tanto en la pandemia era la que menos iba a decrecer. ¿Se acuerdan cuando lo dijimos? pasa que estábamos en campaña y hubo gente aquí, en este programa incluso, que dijo que eso era porque estaban cogiendo cuartos prestados. Desmontado ese mito. Porque esto es con, es con números ¿Se acuerdan? Anótelo. Desmontado ese mito. No hay forma de que un país crezca endeudándose. Le prestan, se pueden endeudar en función de su crecimiento. O están equivocados los dos. Lo dijo él. Juan Tavera está equivocado. Porque el Estado lo primero que le piden los economistas, la, los economistas es que amplíe el gasto público para que pueda producirse la, la interacción entre consumo y retorno de ese dinero. Si no hay una inversión por el Estado, no genera la aplicación de las técnicas de aumentar. ¿Por qué las economías. Hoy son más fuertes. Entonces, no lo entiendo a ninguno, los dos, ni a ti ni a él. Sin inversión no hay cuatro. Parate sí. el tiempo, ¿verdad, Israel? Parate, sí, sí, sí. Continuamos, porque yo no voy a responder a eso. Y si me pongo a responder a eso, entonces estaríamos caminando para atrás. Como el, ¿cuál, qué, ¿Cuál es el animal que camina para atrás? El cangrejo. Bueno, caminando para atrás. No voy a responder. Dice el Fondo Monetario Internacional, confirmó lo que dijo la Cepal. Dice aquí, la República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de la región durante la última década. Léalo, carajo, léalo. Década. En un contexto de alto crecimiento de la economía. Esta fortaleza, lea conmigo... ¿Eh? Permitió una respuesta decisiva de política económica a la pandemia. Y aquí lo repite porque hay que leer más de un párrafo. Esta fortaleza, dice el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Eh, permitió una respuesta decisiva, permitiendo un acceso firme a los mercados globales para financiar la emergencia. Significa que la economía estaba sólida en la República Dominicana y por eso podemos salir a tomar prestado eso no hay discusión eso tú lo puedes llevar a Rusia y no va a encontrar una explicación diferente a la que estamos planteando porque lo dijo la Cepal ¿m? lo dijo el Banco Mundial lo dijo el Fondo Monetario Internacional y usted lo está viendo fácil vaya al supermercado vaya al supermercado aquí usted siente una presioncita ahora diferente lo dijo incluso el de Somo Pueblo que lo tengo grabado para presentárselo. Voy a ver si mañana se lo traigo. Que dice él, antes tú ibas. Parece que lo dijo inconscientemente. Porque son tan radicales que a veces no, eh, no admiten lo bueno que hizo el otro. Dice, antes tú ibas al supermercado y con dos mil pesos tú salías con cuatro fundas. Y ahora con los mismos dos mil pesos tú sales con funda y media. Entonces tiene que ver que había una diferencia económica. Porque esas son arenas de otro costal. Como a mí me gusta demostrar cosas. Soy un fanático de eso. El amigo que vino aquí, ¿cómo se llama? Ventura, de la, de la Asociación de Bancas. Que, vi, que yo le voy a dar una oportunidad a él para que usted, amigo Ventura, se retracte. Dele para atrás lo que usted dijo porque vino aquí a defender lo indefendible. Usted dijo, yo le pregunté, que si había algún tipo de conexión con Vice, eh, eh, eh, Dicen, el administrador de la lotería, si había algún tipo de vínculo de él con la banca. Y dijo que no. Te mandé una foto, Israel, ahí donde Nuria, no yo. Nuria está diciendo que él es socio, socio, ¿verdad?, de cuestiones de banca. No lo digo yo, lo dijo Nuria. Vaya a preguntarle a Nuria, como Nuria Difí, a Nuria es difícil si pasarle la, la, eh, la bola medio a medio, porque esa tipo así le hace su induro. Dice, administrador de la lotería, figura entre, ¿qué?, accionista de un grupo de venta de sorteo, o sea, de banca. Que responda el amigo de Ventura que vino y se sentó aquí a ese fuetazo. Incluso yo tenía la información que él le cambió la M por una N. Del grupo, ¿cómo es? Póngalo ahí. Gedón. El grupo Gedón que G de gato, E, D, O, M. Él le puso una N para que no figurara. es la información que tengo. Y como que pasara desapercibido porque como aquí nadie investiga, lo agarran fuera de base debería renunciar, o el presidente del cambio, que habla de la ética profesional, debería destituirlo, o por lo menos, suspenderlo, para ser, suspenderlo para ser ¿verdad? equitativo, porque debería tampoco tú hacer. puedes acusarlo de lo que no se ha demostrado, suspenderlo. Lo de, lo de Kimberly fue, fue menor, o de Kimberly, sí. fue menor que lo que se dice con relación al tema de la lotería. Y no, y le pidieron, y le pidieron la renuncia, y la renunció. No, pero te estoy diciendo, sí. o sea, Kimberly lo que era, era suplidora, Tú ves, pero ni siquiera el gobierno estaba instalado en ese momento cuando Misión Entonces, con relación a todo eso, señor, el tiempo, decía don Quijote, es el mejor descubridor de todas las cosas. Por eso me gusta el tiempo y por, y por eso eh, eh, eh, me gusta la muerte. sabe por qué me gusta la muerte? Muy duro el, el Quijote que lo dice. Porque pisa con igual pie a las pequeñas chozas... Dice el Quijote, eso no soy yo, soy Miguel pues, de Cervantes, pues, que dice es esa vaina. Pues te gusta el no, COVID yo. entonces. ¿Eh? Te gusta el COVID porque el COVID es igualito. No, no, me gusta el la muerte. COVID porque, le da todo el mundo porque la muerte no te <ríe> pregunta. La muerte pisa, <ríe> dice el Quijote, que la muerte eh. pisa con igual pie a las pequeñas chozas como a las altas torres. Y eso es irrebatible. Los precios vayan al supermercado, la, Yo lo vi en carne verdad. propia este fin de semana vayan al supermercado para que ustedes vean lo que está pasando en la República Dominicana y esto es un consejo no, a la gente miren, reduzcan los gastos nice. todo está subiendo nice. ya hay gente que comenzaron a llamarle mira te voy a aumentar mil pesos al alquiler con razón porque es que tiene una casa y dice coño pero hay que aumentar ¿Qué vamos a hacer nice. y todo está aumentando señores. lo que está sucediendo en la República Dominicana es terrible <coughs> y, y la mayoría de medios de comunicación calladitos vayan a comprar leche la que yo compraba, que costaba 1150, 1200, por ahí oscilaba, está a 1400. Un solo artículo. Vaya a buscar la carne, vaya a buscar los pampers, que, que antes estaban en, por ejemplo, un paquete que antes costaba 475, ahora está en, déjame ver, 580 y pico. Agárrese de ahí. Cuando usted suma todos esos artículos, es un tablazo lo que le están dando y la reforma fiscal todavía no, ni siquiera se ha implementado. Imagínese usted esa carga que le están poniéndote ahora, más luego la carga de los impuestos que van a, que, que obligatoriamente vienen para la República Dominicana. Prepárese, comienza a reducir gasto eh, comience ya a identificar las cosas que son primordiales porque lo que viene para la República Dominicana por lo, lo que yo puedo vislumbrar es duro duro, así que trate de no gastar su cuarto en romo y no es Willy. sí claro, duro eh, así que a, a la gente atentos a todos estos precios, a todo lo que está sucediendo, y trata de, de no gastar su dinero. Porque miren, yo realmente no ni encuentro qué decir. Fue un tablazo bueno. que me dieron el fin de semana. Bueno. Me bueno, aquí... dieron un directo al hígado. Vamos, señores. Gracias, Yerian por la... Por